¡Osasuna nunca audiencia? se rinde! Con el audio, Ni. No ¡Osasuna nunca se rinde! A lo mejor... <risa> a lo mejor, sí. ¡No! ¡No! Joder, Gabriel. Mira, llegas tú y bien en el contrapartido y no sale un mapa de... <risa> Aquí es donde Dani el... saca su Prime, o sea, que yo no sé qué decir. Nada, me cago en Fail, yo Oye, buen nombre me lo pongo. Y luego ponemos Gabriel Coombs y Neil Coombs. Y así todos. Claro. Hablando del Supra, que cierto el Supra que no nos ha aceptado a la Soli. Que hijo de puta. No, no, eso está feliz. Es un puerco el Supra. Puto Supra. Estoy pensando en algún modelo de coche que vea. Oh, vamos, Toyota Supra es tu amigo. Vamos. Vamos, no, necesito Toyota, vamos, Toyota oh. Supra es nuestro amigo. No corras. Es que el niño es nievo, ¿eh? ¿Por qué no? Porque que no se escuchan, uh. Pero que voy a plantar a ¿eh? que era una fake. Ah, no te has salido pues muy bien no, la fake, que es que es Bueno, 62. Ah, que me lo cargo. Es que ahí me cago un tu pan. No, oh. no, tío, iba a decir me corro con esta canción y resulta que era una... Tío, mierda. O sea, es que ha empezado tu épica y digo, oh, qué guapa la canción, veo ese anuncio y dice, la canción se para, no sé qué. Que te calles ya del anuncio, coño. Hágate el premium hackeado, toncito. Ay, ne ¿Necesitáis, ¿Necesitáis ayuda por ahí? No, si te parece estamos muriendo porque somos muy buenos. Ah, vale. No sé, eso lo preguntaba. Crapazo, vete c. Crapazo, vete. Ya voy, gente, ya estoy, ya estoy. Qué grande, Neil, Muy ah. bien, Nil, Va, gente, gente, Operator. Mañana. Vale. Pasado. No. El que viene. Tampoco. Joder, tío. ¿Cuándo, pues? El año pasado. Ah, vale. Pues el año pasado, Nil. Si sí, te viene claro. Sí, no. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Oh, ¡Hostia! Corre, corre, hostia. corre. Venga, Gabri, buena esa. Vuelve, vuelve, vuelve. Corre, corre, corre, corre. Vuelve, vuelve, vuelve. Venga, vuelve. Vuelve. <ríe> vuelve. <ríe> Gabri, eres buenísimo. Vamos, unéis. Bueno, ha venido suerte Nt, ¿no? Nt <risa> Se me ha olvidado una... Gente, <risa> <risa> que gilipollas es el pobre, tío Más tonto y no la hace el subno Está muerto ¡Bueno! bueno Al fin, muerto de... un poco y, y, y la bomba está a punto de pelear, ¿sabes? ¿Te, te imaginas que hubiera muerto Ese y Ese hasta estado guapo Ya level. Pues, es... no, no, no, no, no. Ah, mierda ¡No, la aspecto se ha quedado arriba, creo! Ah, no, abajo, abajo. Pensaba que se había quedado arriba tú, que rayo me quedé. Gracias por el regalo del cielo. ¿Rotation? Sí. Jueco, o hay un poco de valor en el milagro. solo vas a 200 de pin. Yo voy peor, tío, mira. 17, 18, 19, 22, 22, 23. 18, 19, 20, 17, 25, nada, nah, gente, me voy mal, me voy. Quieres que te, me... que te pega, ¿no? O sea, que te pegue, ¿no? Es que ya tengo ping hasta la vida real. Mañana. Otra vez esta canción de mierda, quítale ya, coño. ¡Hostia! ¡No! ¡Qué mala suerte. F, F, F. Está bien, está bien. Cabrón, estoy bien pobre. Gabri, Gabri, ronda de ahorro literalmente. Solo a pipa, nada más. Yo voy detrás de vosotros y a la que muráis os pillo la ronda. Oye, full ahorro. <ríe> Obviamente, o sea, no he comprado absolutamente no nada. No ahorro, sino que encima reciclas, o sea, encima es ecológico y todo, ¿sabes? Corre, corre, corre, corre, lo ¡Buena! me mechuit de Sama! ¡Sama! ¡Sama! ¡Buena, mechuit the... de Sama! ¡Sama! ¡Sama! ¡Sama! Bueno, Sama. To Muhammad Muhammad. We fell in love. The leaves turn brown Bueno, ya, ¿no? No oh. Me siento muy sucio, voy Para nada me he pego detrás suyo y he matado a dos Mata a Reis, mata a Reis. Ole. Cómo te gusta mi classic, mi gamer, eh? Gracias a eso estás ganando, tío eh, he eh, Es que gracias a mi tío. ¿Quién ha muerto que le robó el arma. <risa> <risa> Venga, casa, pringao, ruleado. El blanco robando al vale. negrito, what the a... fuck. Va eh. Reina Joder, 101, ¿no? Reina 101, creo. Creo, ¿sabes? Ya están. Vale, perfecto, Vamos. Dani. Bro. Dani, ver, si la vuelta luego por detrás. Va qué? ¿eh? Buenísima, Dani. Oh. Perdón. Oh, Dani, ven aquí. No. Eh, oh. eh, si te matan, te llamas mil. No te llamas mil. <risa> Soy sundormal. normal, me me he pillado una escopeta, me pido a la Yuch. Y como secundaria, otra escopeta. <risa> Soy gilipollas. Gilip <risa> <Sí>, ERES. Pues <risa> si te quedas sin balas de una. Ando, caminando. Caminando. Con un flow violento. un cabrón. A ver, Gabri, déjame que te la chupo. Ah, bueno, Gabri, esa robada. Te callas, no Spike está aquí Campea, campea, campea Campeame esta ¿Te imaginas que ganamos? O sea, así de chill, ¿sabes? ¡Hostia! Menos mal que me han matado mientras me estaba teletransportando O sea, llega a pasar un segundo más y yo estaría muerto ¡Ando! Procreando Con la p*** de tu madre Hay dos Bro. Creo que lo has visto, ¿eh? <risa> No ¡Hostia! Yo no, también, ¿eh? Creo que sí que estaban ahí Tú primera Las mujeres primera para Todos en esta partida uh -huh. de nuestro equipo, por lo menos, son mujeres. Hombre, no sé si sabes no. es mujer o si es hombre. Yo ahí no digo es... nada, ¿eh? Es hombre. Coño, es hombre. Serapo, acaba de subir mi género. En efecto, te acaba de subir su género. When I meet you in summer. Summer! To my heart be sound. Hey, sound. We fall in love. Uh. And then As the leaves turn brown. A ver, ¿qué es este equipo? El alma. Osasuna nunca se rinde. Me he reventado el pecho porque como con la besta apretando el botón me estaba pegando en el pecho y me he reventado. Pero... Osas, nunca se rinde. Spike está en la zona de, de reaparición. Reaparición no porque no se reaparece, ¿sabes? Ay, cállate, bueno, no le he dado ni una gente. Porque... Osas, nunca se rinde. os viene Spike. Ahí. Ahí. Buenísima. Es que ahí viene por mí. Todo, o sea, su, nunca se rinde. O sea, su, una nunca se rinde. con el audio, ni. No o sea, su, una, nunca se rinde. A lo mejor. A lo mejor sí. No <risa> creo. Dale, Dani, dime que tienes grabado esto. Dime que tienes. Grabado? ¡No, tío, no! <risa> Qué Hombre, ¡No quiero! lo quiero subir daño. Qué nada. <risa> <Hostia. risa>